Gracias Amado, gracias Carolina, Francia, todo el equipo de producción, gracias a la gente que nos está viendo. Hay gente que se molesta, como decimos en el barrio, que se quillan cuando yo advierto las cosas y luego se dan. Entonces yo le trago el video. A mí me encanta eso porque la gente siempre que está les recordando eh, lo que se dice. Israel, colócame el video de lo que yo dije aquí ayer. Ayer tempranito yo dije... Eh,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 Por favor, Joanny Cordero, productora de este espacio, búscame ahí en el listín diario que ayer salió en la tarde, que eh, Lisandro Macarrulla, el ministro de la presidencia, va a ser honorífico. Oigan esto, se lo dije ayer. Le dije que Luis Abinader va a anunciar que eh, sacrificio para sus funcionarios eh, va porque hay que suavizar la cosa de los impuestos. Anótenlo, va a hablar el presidente hoy y va a anunciar algunos sacrificios. Ya, lo, ya comenzaron con Macarrulla, que ayer dijo que su salario él no lo va a cobrar. Que no lo va a cobrar. Macarrulla, ese no es el... ese no es, el, el, el, así no es que se va a resolver la, la cuestión. Y usted lo sabe de manera perfecta. No es así. Lo advertimos. Míralo ahí. Lisandro Macarrulla donará su salario como ministro. Eso no tiene importancia. Sabemos que usted es un hombre eh, millonario eh, que no necesita eso, pero eso no tiene importancia. Ese no es... Así no es que se van a resolver los problemas de la República Dominicana. Así que ese titular eh, se lo advertí ayer, ¿verdad? Esperen hoy lo que va a decir el presidente. Espérenlo. Por otro lado, yo quiero denunciar Atención PRM. Qué bueno que está Olmedo por aquí. Los procesos de educación están paralizados aquí en la región. Por Dios, una gente que va a buscar un récord de nota, no tiene que le firme allí. ¿Por qué? Porque movieron a los directores regionales y distritales y no han colocado a nadie. Por Dios, atención a las autoridades del gobierno, que ya no son PRM, ya son gobierno. Busquen la solución a eso porque hay estudiantes que están esperando eso. Hay un estudiante que se comunica conmigo y me dice, yo tengo que llevar un récord de nota a la universidad y ahora me dicen que está todo paralizado. Y de hecho, ayer, ayer, Sixto Gavín, yo lo confirmé, eh, y me autorizó a decirlo así, que todos los procesos están paralizados. ¿Por qué? Porque movieron a Mariel, que era la directora regional, movieron a, a, los, a los directores distritales y no han colocado a nadie. Por Dios, pónganse de acuerdo y pongan a la gente que se supone que van a ir. Que ojalá que, que ahorita le voy a hacer la pregunta a Olmedo. Que me dicen, atención. 24, que Como directora regional, supuestamente protegió. está señalada Guadalupe Bruno Paula, eh, como director del distrito eh, 06, Dionisio Ortega, eh, y como, como directora del distrito 05, Berenice Castellano. Ahorita no sé si, el, si Olmedo podrá responderme esa pregunta. O si el PRM. Las autoridades de gobierno van a colocar a estas personas que ya hacen falta. Si no tienen el, a una gente para, para, para, para cubrir el puesto, coño, pues no quiten el que está hasta que, hasta que lo puedan resolver. Es lo correcto para que se eviten las críticas. Para que se eviten las críticas. Por otro lado, eh, con relación a, a las orquídeas ayer, que bochincha en la República Dominicana, yo voy a explicar por qué pasó eso. En eh, el sentido general, básicamente la, la, la ola de críticas. El, salió una licitación de unos 700 mil pesos en, en Orquídea. Que no está mal, señor. eso no está mal. Porque se supone que hay instituciones que necesitan embellecer. Eh, el ministro anunció la cancelación y dijo que eso venía de las de la, de la autoridades pasadas. Un, un consejito al gobierno. Va a llegar un momento en que se va a acabar el fuero las autoridades pasadas. Cuando le pasen seis meses, cuando le pase un año, va, se va a acabar el fuero las autoridades pasadas. Por Dios, vamos a enfocarnos en el futuro, en el presente y en el futuro. Porque va a llegar un momento en que se va a acabar. Por ejemplo, ayer, yo lo dije y lo retengo, fue un error de, del PESCA citar a, a Temito Clementaz. Por un hecho que ocurrió cuando el presidente del partido era Leonel Fernández. No van a poder sostener eso. Error. Pareció una vaina política. Y eso se supone que no debe pasar en la nueva justicia independiente. Se, citan, se coló algo ahí. Citan, oye esto, citan a Temisto Clemontaz para responder por un hecho que supuestamente ocurrió en los años 2012 al 2016. Pero estamos en el 20%. ¿Y por qué eso no ocurrió antes? Pero está bien, pero a quien tú tienes que citar es al encargado de finanzas y al presidente del partido de ese entonces, que quién era, Víctor Díaz Rúa y Leonel Fernández. Ah, pero esas son otras 500. Cuidado con eso para que no dañen la vaina desde el principio. Esto es un consejo que le estoy dando. Por cierto, en las calles siempre hay gente que se nos acerca y nos saluda, le dice que le encanta el programa. Saludar a Juan Bonilla, aquí de San Francisco. También saludar a Félix Rosario, eso es en Hermana Mirabal, a Ramón Bolita, que nos ve, una persona que vende eh, eh, albóndiga de pescado, la gente del pueblo, ¿verdad? Un saludo para él y también para la señora Nancy González. Ahora voy con esto. ¿Por qué la gente reacciona tan rápido a cualquier situación? ¿Por qué el pueblo de una vez se empodera y le critica al gobierno pasado y al actual cualquier eh, cosa que ve extraña? Estúdielo, búsquese un sociólogo, búsquese un politólogo. Y cuando lo, cuando lo analice profundamente le va a dar lo mismo. La clase media de la República Dominicana creció. Entonces, ¿qué? Sí, la clase media de la República Dominicana creció. Hay más gente ahora, ricos y clase media que pobres. ¡Búsquelo! Usted dirá, ¿cómo así? Ay, pero solamente hay que ver las declaraciones juradas. Tanto de lo del PLD como lo del PRM que estaban en, en, en la oposición. La mayoría son ricos. Y todo el mundo ahora tiene acceso a un dispositivo, por lo menos la gran mayoría tiene acceso a un dispositivo y a irse a Twitter. En Twitter no entra todo el mundo. En Twitter no, normalmente entra la clase media. ¿Mm? ¿Y qué pasa? Esa clase media que está empoderada y que se hizo en los últimos 20 años cada vez que ve algo raro lo critica y le da funda. Por eso ayer cuando salió lo de las orquídeas de una vez salió el, el, el ministro. de ¡Eh! no, no, no, está cancelado. Porque la sociedad, la clase media que está ahí reaccionó. ¿Por qué salió Luis Abinader el fin de semana? Creo que el sábado fue a responder de una vez. Porque cuando hablaron de, lo, de los impuestos, la clase media que es más ahora que antes y que está mayor empoderada Salió a darle funda al gobierno y de una vez salió el gobierno de Perse. Déjeme bajar un poquitico las aguas y por eso va a hablar hoy. ¿Por qué? Yo quiero que tú me coloques el video Israel y el otro de la CEPAL para que la gente vea que esto no es una cuestión política, sino hay que verlo del punto de vista sociológico. Póngale el video, por favor. En América Latina y el Caribe caerá el crecimiento más del 5% en 2020. Nosotros hemos estimado una caída de menos 5,3% para 2020. Y prácticamente todas las economías están en números negativos. Todas, excepto República Dominicana, que la tenemos en cero crecimiento. Pero porque venía con un desempeño mejor que el resto. Pero de ahí en fuera, miren ustedes, todas las economías caen. Todas y vemos casos eh, muy de. Vengan para acá. ¿Qué dijo ahí? Que la República Dominicana antes de la pandemia tenía un desempeño mejor que el resto de América Latina. O sea, estábamos bien y eso está ahí. Es fácil verlos. Eh, no me crea a mí. En el minuto que me queda a mí no me crea. No, no. No, no me crea. Yo no te creo. Eh, no me crea. Salga a su entorno No le cree que es un solo minuto Mire su entorno, míralo Aquí usted ve los vecinos suyos con carro Que antes no tenían Antes era un privilegio tener un motor Ahora ahora cualquier jovencito está en un motor Krypton O fénix como le dicen ahora No lo menciono Y la gente quita. anda bien montado ahora Independientemente de la crisis la clase media creció en la República Dominicana en los últimos 20 años. Ha crecido la República Dominicana. Y por eso ya los gobiernos, y a medida que pasa el tiempo va, va a mejorar, ya la gente no se queda callada porque esa clase, esa gente que, que, que denuncia y que reclama es la clase media. La clase media que soy yo, que soy clase media, que es Amado, que es Francis, y que son la mayoría de los muchachos que trabajan con nosotros. Clase media con acceso y, eh, eh, a, a, a la información, al internet, que tienen un teléfono inteligente y que entran a Twitter para criticar y para opinar. Esa clase media que creció. Los pobres normalmente, el que no tienen acceso a nada, no reclama derechos. Solamente piensa en resolver su día a día, su comida. Y entonces, esa es la razón. La República Dominicana, la clase media creció. Creció, hay más ricos y clase media que pobre. Eso significa que hemos avanzado como nación. Póngale a eso el color que usted quiera. ¿Cómo no? Muchas, muchas gracias, Yerian, por el comentario. Vamos.